con cuanto a las infraestructuras comunitarias, viene a la hora a más alta que tenemos, como es igual, a la luz informática, esas programas por internet o que con esos programas como el PowerPoint, Ana, Ana, Mes, Obras y Obras de Capital. la generalidad de Cataluña, los mismos departamentos de formación y administrativas públicas, verbal y educación, y otra la CIC, Udomi, la que difundió de competencias en tecnologías de información y la comunicación ha tratado de una prueba para demostrar el que es conocimiento de los gobiernos que se detecta en los medios de comunicación que se operarán, por ejemplo. Para que los ciudadanos puedan o lo que es sobrebrando el, el, el su carnet, que podría decir, el, el, el su carnet de, de olvidadores, ¿no? el su carnet de conocimiento de cómo funcionan los olvidadores y cómo funciona la informática, cómo funcionan las tecnologías, la información y la comunicación. De la misma manera que hoy nadie dubte eh, hi ha un reconeixement clar pel que ya lo reconocemos bien claro, que fa dels certificados de català, de coneixements de la línea de de nivel A, de nivel B, de nivel C. Entonces, de esta manera, estem impulsando esta acreditación para demostrar, por ejemplo, la competencia en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, amb los certificados de nivel expedidos por el gobierno de Catalunya para el gobierno de la al Generalitat. de la línea. Ya voy a hablando de una experiencia que es habla de eso: acreditar las competencias. Vol dir reconèixer de forma oficial, las cosas que se I Y dir reconeix que desde la experiencia la pròpia experiència personal o laboral, eh, que en adquirit uns coneixements, es pueden acreditar, podem acreditar de forma oficial que estos coneixements podran tenir validesa dins de la pròpia administració pública o per accedir a un job de treball. Creo que en la societat del coneixement hem de fer possible que ningú es quedi fora. Això bueno, estem efectivament afegint valor en tres direcciones. Individualment, a cada ciutadà que tenir aquest eh aquesta credibilitat aconseguida dins de les pruebas en fin, que, que en el a peu mmm és un tapo per para molas eh, o para espiar para mejorar o para cambiar, eh, estará mi pensamiento de En segundo lugar, este eh, tema, yo creo que la eh, bueno, competitividad a todo un colectivo muy importante de ciudadanos, al servicio de nuestras empresas y de nuestras administraciones. Y en tercer lugar, para la alguna cosa que habría de hacer partidaria, que es construir adecuadamente los puntos entre esta acreditación y los procesos de formación. En el entorno, ¿cómo se aquí? aquí? ¿A nivel de, de, nivell de a, a de, en de, de coneixements i a La prueba de termes de en los de la la cual la reforma de de la reforma de de de la que indica que nivel actual la escala de la de la escala de la escala de la escala de la escala de la escala de la escala de o o de la escala de la la escala a la pública. la escala de la de la escala de la escala de la de de la información que sería de el que está visitando. los ¿Quiénes son los principales objetivos de, de esta acreditación? Vamos mejorar promover el uso eficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación desde un punto de vista social y económico. Eh, a, través acreditació, a través de esta acreditación, a través de la ICT, se la competencia digital, es a dir, cómo se aplican los conocimientos, cómo se aplican las habilidades, cómo se aplican las actitudes, que es seis, que los seis con su voluntad ámbito de la STIC, para subir objetivos a mi eficacia y a mi eficiencia. Cálculo que a mes a mes eh, se incorporan contributos desde una perspectiva global de la objeto de conocimiento, partando aquí aquestes estas pruebas, aquí acreditaciones. Tendrán en cuenta la cultura digital, tendrán en cuenta las buenas prácticas y tendrán en cuenta también el civilismo digital. Y, esta manera, se establece esta acreditación. Esta acreditación estándar de cualificación profesional y de formación en tecnologías como la información de comunicación. Hay muchos parámetros universales que servirán para la empresa, para la administración pública, portanto, muy útiles, necesarias imprescindibles para que persona també que vulgui que al a laboral, a la hora de definir, a la hora dibujar el perfil de un currículum para los per para que salí a una a una ocupación. Estamos hablando de patentes, más que de con los chamanes, los comerciantes también, básicamente estamos hablando de, de de de posar en evidencia, las capacidades, el dominio real de las reinas, de, de los instrumentos, de los conocimientos, para ser aplicadas en diversos aspectos de la vida, especialmente de la vida profesional. Yo sí, si parlo, si estimar a cuántas gentes podrías arrasar, no podrías hacer, un esfuerzo de estimación arriscado. Pero no dubto que si a de se haga como indicador la matrícula que he tenemos en nuestras escuelas de adultos. A más hmm. de obtener o de asumir conocimientos en materia de tecnología uh, -hmm. uh, de la información. Y en vez de esta evolución, por ejemplo, un de datos, estaríamos hablando de 150.000 cosas que necesitan sus Comentaba, consejeros, que de aquí a una generación las cosas seguramente habrán cambiado. Por ahora se necesita reducir la fractura digital. Friction. Es necesita que cada vez más personas puguin ser coneixedores y usuarias de las TIC y la la vez que lo puguin acreditar. Aquest es una de las competencias que es necesita cada vez más en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo está cambiando y está cambiando día a día. Y los cambios a los procesos, los cambios económicos en el nuestro modelo productivo siempre han venido gracias a las tecnologías y gracias a la innovación de seguir posar la eina perquè les tecnologies, les TIC, s'incorporin. Els jocs de treball s'incorporen a l'administració pública i a més de les persones que no han tingut o que no han tingut possibilitat de formar-nos dins de les escoles, en les Cix, de eh, que poguem acreditar mitjançant la nostra expedència. Hi ha ja, vuit rambis, com abans, operes, que van des de la cultura participativa participació digital fins de la... El de y para el nivel ya, de los con de entre la 4 y la previst, Hasta el septiembre las pruebas los niveles y y de los y también los de de los A partir de septiembre los que la Las pruebas para el nivel estarán a partir del